de pesos en la lotería de Ristralda, pero antes le preguntamos a nuestro delegado si autoriza el sorteo, delegado autoriza el sorteo. Autorizado. Autorizado, así que inicia el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda. Suerte para todos ustedes. Se tienen por completo las baloteras. Y tenemos el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda. 0 0 8 3 De la serie 186 Repetimos. 0 0 8 3 de la serie 186. 0083 de la serie 186 es el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería del Risaralda. Delegado, ¿es correcto el número? Correcto. Y siendo correcto, ¿aprobó usted ese sorteo de la Lotería del Rizeralda? Todo correcto. Aprobado. Felicitaciones a todos.